Esta es una ocasión muy especial porque vamos a repasar los mejores jugadores de Foot 15 Los próximos jugadores que van a salir en el FIFA Ultimate Team Hubo actualizaciones, hubo cambios de equipos y los vamos a repasar aquí Les vamos a dar desde el jugador número 20 al número 11 de la lista Así que vamos a empezar Comenzamos con Vincent Company que juega para el Manchester City sí, Es alto, es un, es un gran defensa, en el FUT14 la verdad mucha gente... Lo ocupaba, muchos jugadores decían que era uno de los mejores defensas de todo el juego Y yo coincido con ellos porque cada vez que me enfrentaba con alguien que tenía Vincent Company Era una defensa realmente intratable Por arriba es una bestia el tipo Yo no tuve la, la fortuna de jugar con él, pero es un gran jugador Y en Foot 15 viene con un, hubo un... Mantiene su rating en 86 a comparación del FIFA 14 Pero hay ligeros cambios, sobre todo... En su velocidad se mantiene igual. El tiro bajó un poquito, bajó a 56. Eh, el pase le bajó también, de estar en 74, bajó a 69, ahora en FIFA 15. Mm, el drible igual bajó. En defensa mejoró un punto, que eso es importante y es por lo cual lo podrían llegar a ocupar, que es 87 contra 86. Y en physical, que es un nuevo atributo para eh, Physician, que es un nuevo atributo para el Foot 15. Tiene 81 y tenía 80 en el FIFA anterior. Entonces, no es un gran cambio, pero mmm, tiene sus, sus, sus bajas y sus altas. Después tenemos a Robert Lewandowski, este polaco ahí de, de Polska. Altísimo, el brother, gigantesco. Comparación, vamos a ver la comparación de Lewandowski de FUT15 con Lewandowski de FUT14. La verdad realmente no es, no es, una, gran, no es una gran mejora. Es un punto que realmente pues en, en el caso de FIFA sí es bastante, sobre todo en foot Y mejoró en aspectos como mejoró en en el drible, bajó, mejoró en el tiro, mejoró bastante en el tiro de hecho porque tenía 78, ahora tiene 84, eso son 6 puntos, bajó en defensa, pero mejoró en pase y bajó en atributos físicos. Y también en rapidez Entonces es, es importante considerar esto Porque bueno, sí, mejora su tiro Que por sí ya era muy bueno en el FIFA en el fifa 14 Yo sí lo tuve la oportunidad de ocupar a, a Robert Lewandowski Pero baja en habilidades clave Como sería eh, la fuerza física El drible Y también eh, en, en la velocidad En la velocidad bajó igual un punto Y mejora en tiro, pase y en defensa También mejoró Probablemente, dos. Que no miento, está más abajo en defensa. Igual un cambio bastante considerable. Si sí, eh, vemos que son cosas importantes, como es el tiro. Viene Lukita Modric. El narices Modric. Ahí dicen en su casa. El narices Modric. Y yo no sé por qué. <risa> Pero él sí mejoró bastante a comparación del FUT 14. Mejoró dos puntos en su rating total. Porque está en 87 y estaba en 85 en el FIFA 14. Vamos a ver qué mejoró más, Luca Modric. Mejoró en drible 3 puntos, que es bastante, eso es muy bueno, va a tener mejor control de pelota y más rapidez a la hora de querer encarar a un rival. Bajó en tiro, mejoró en defensa, mejoró 2 puntos en defensa, mejoró 9 puntos en aspecto físico, que no sé qué tanto vaya a cambiar mucho este, este aspecto de medición, porque antes era como head y, y ahora es physician o físico. Entonces no sé qué tantos atributos modifiquen No creo que sean tantos Pero es considerable, tiene nueve más Que en el anterior FIFA Y bajó en pase Se a hacer algo un poquito extraño Porque Luka Modric fue uno de los motores del Madrid De hecho los llevó a, a levantar esa décima Tan anhelada por el madridismo Y eh, bueno son, son decisiones de ahí arriba que nos rebasan a todos Entonces Luka Modric Subió dos puntos en su rating total Que es muy bueno Es un jugador a considerar en el FUT 15 que se viene ya próximamente septiembre fines de septiembre y algunos días para para que salga después tenemos al chino silva en el lugar número 17 chinito silva es, es un gran jugador la verdad es un jugador muy bueno a mí me, me cae muy bien cada vez que lo veo me cae muy bien pero en este caso bajó bajó un punto de su rating eh, la verdad no tuvo una gran temporada en manchester city no fue tampoco tan tan buena pero eh, bueno, o sea, si fueron campeones de la, de la Premier ya lo, ya lo habían logrado antes, pero ah, creo que necesitaron un poquito más de trascendencia a nivel europeo y, y eso es lo que deja un poco insatisfechos a sus, a sus seguidores. Y sin embargo el chino Silva aquí baja de, de categorías, baja un punto en total, baja en, en rapidez, se mantiene en drible, se mantiene igual, baja en tiro, baja en defensa considerable, son 13 puntos de baja de defensa, se mantiene en el pase... Y baja en el aspecto físico. Es una lástima porque mucha gente le gusta ocupar al, al Chino Silva. La verdad sí pierde atributos importantes como lo son eh, la velocidad, el tiro. O sea, son atributos que lo, están, lo, lo van a demeritar por, por un buen rato. Y, y bueno, pues ahora sí viene el Foot 15 del chinito Silva con un puntito menos en su rating. Después, en posición número 16 sigue Thiago Silva. Se juntaron los Silvas en el lugar 17 y 16. Tiago Silva es un, es un jugadorazo, es, es, un gran, es un gran gran defensa. Yo lo ocupé mucho tiempo, lo ocupo en el foot 14 y se me hace un gran gran jugador. De hecho hasta la foto me parece que es la misma. ¿eh? <risa> o sale casi igual bueno en las fotos. Vamos a ver cómo se mantuvo Thiago Silva. Se mantiene igual en su rating total, pero vamos a ver qué cambia. Bajó su velocidad para este foot 15 subió su drible un punto, Bastante bueno, subió en defensa que eso es para lo que lo necesitamos Así que yo creo que va a ser una bestia y alguien a seguir en el foot 15 Bajó en el aspecto físico y bajó en sus pases y en sus tiros Que bueno, va a ser raro que le pegue que le pegue ahí te aguino sirva de fuera del área Pero si sí un buen cabezazo te puede dar un tiro de esquina Y es un jugador a considerar eh, Me parece muy sorprendente que haya bajado su aspecto físico Pero bueno, como digo, aún está la medida medio medio nueva entonces hay que observar cómo afecta esto en el juego pero sin duda un aspecto a considerar es que subió en defensa y eso es muy bueno porque no importa que baje en tiro o que baje en pase si te va a subir en defensa porque al final del día es para lo que lo necesitas así que Thiago silva es un gran jugador para considerar en este foot 15 se mantiene igual con 87 de su overall seguimos el lugar número 15 con sergio ramos este jugador que la verdad tiene tiene un ángel enorme que siempre está en los momentos que lo necesita el madridismo y lo recordamos por ese gol en el minuto agónico, ya acabamos el partido de Champions, parar la décima y la cara de, de, de Simeone lo dice todo, cara de tristeza desolación total, me recuerda a Roberto Romano perdiendo todas sus finales que ha dirigido el fútbol mexicano un saludo para Rubencito el tocayo pero Sergio Ramos siempre ha estado ahí, es un gran jugador un poco de temperamental un poco, un poco se deja llevar por por, por, su, por su misma emoción del partido, se calienta y es irregular con la selección española, en los últimos tiempos no ha jugado muy bien para su selección, pero sin embargo para el Madrid ha rendido y mucho. Y esto le ha pasado la factura para el Foot 15 ya que aumentó un punto en su rating total. Eso me parece muy bien, se lo merece, es un jugador muy bueno, hasta le cambiaron la foto, lo cual también ya quiere decir mucho. Vamos a ver qué cambió. Um, bajó en su, en su rapidez, en el Pace, bajó. Bajó en drible también considerablemente, bajó 5 puntos en drible, en tiro bajó también, pero subió en defensa 3 puntos, bajó también en, en pase, ¡ay caray! no me salen las matemáticas, <risa> la verdad es que subió un punto, Y he visto jugadores acá que, que no han subido tanto, pero bueno, le, le, le subieron un punto su sobre total a Sergio Ramos, subió considerablemente en defensa 3 puntos, pero bajó en el aspecto físico 4 la verdad veo eh, más, eh, más abajo a este jugador que al, que al anterior. Es una buena pregunta. Pero eh, subió en su rating un punto. Le cambiaron la foto y vamos a ver cómo rinde el Foot 15. Vamos a pasar al lugar número 14 donde está el Unitoon, Gareth Bale. Que este es un jugadorazo, que este es, es rapidísimo. Yo creo que si, si te bolsé en el metro ya no lo alcanzas. ¿eh? Ya no lo alcanzas. Corre toda la línea y se llega de, del metro. Valderas hasta el metro Eugenia en 10 minutos, yo creo, este cuate. El UniTun vamos a ver cómo, cómo cambió, vamos a ver la comparativa, y se mantiene igual, se mantiene igual a pesar de haberle dado la décima al Madrid. qué cosa rara, ¿eh? vamos a analizar un poquito, porque es una cuestión digna de, de, de análisis. Eh, Modric subió dos puntos en su rating total, Ramos se, man, se subió un punto, pero realmente su, sus estadísticas no son como para subir un punto, para mi gusto, y... Gareth Bale se mantiene, o sea que realmente esta décima no, no le aportó mucho al, al Madrid en Foot 15, digamos, en porque en de sus jugadores, o sea, no han mejorado tanto a comparación del FIFA 14. Habría que verlos ya en acción para ver el cambio. Pero bueno, aquí Gareth Bale, vamos a ver cómo, cómo se mantuvo en este FIFA 14, el cambio al FIFA 15, al Foot 15, y subió en rapidez, obviamente, después de gol que hizo al Barcelona en la Copa del Rey, uf, yo le pongo una casa al brother, y yo creo que se la pusieron. Sube en rapidez, se mantiene en drible. Yo voy poco después un poquito más de drible porque ha driblado muy bien, ha mejorado en su técnica. Se ha adaptado muy bien a la ciudad de Madrid. Creo que habla español un poquito, un poquito no mucho. Y en tiro, bajó, bajó uno en tiro, bajó en defensa. Hay que ver estos nuevos ratings porque yo creo que van a ser a considerarse. que El sistema de, de puntuación ha cambiado y hay, y hay que tomar en cuenta mucho esto. No creo que estos números determinen cómo juega Gareth Bale pase subió a 83 y en el aspecto físico aumentó. Y eso sí es cierto, la verdad, qué bueno que lo notó EA porque regresando de su preparación física después del mundial, ya que él no jugó, se mantuvo haciendo ciertos tipo de entrenamientos y subió su masa muscular para, para este torneo. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se adapta en la vida real Gareth Bale con esta nueva musculatura que tiene, es más fuerte. Y también vamos a ver en el FIFA cómo esto le ayuda a mantener su nivel de juego. Pasando al lugar número 12 tenemos a Philip Lam, a Philip Lam este chaparrón eh, alemán, que no parece alemán porque es chaparrón, y los alemanes son altísimos, la mayoría, pero este nació chaparro, y así chaparro juega increíble este brother. Philip Lam se mantiene con 87, igual, igual que en el FIFA 14, en Foot 14 se mantiene en 87, eh, bajó su velocidad, subió su, su nivel de drible. Bajó en tiro, subió su nivel de defensa, que eso es muy importante, ya que es un jugador que se, eh, juega, se desarrolla en esa área, eh, mantuvo su nivel de pase y subió su nivel físico. Son buenas, buenas añadidas para, para este Philip Lam, ya que ha subido en aspectos importantes de su juego, ya que es la defensa y el aspecto físico. Hay que considerar a este chaparrón eh, también. A muchos les gusta jugar con Philip Lam. Ahora nos vamos con el tigre Falcao. El Falcao, el Tigre Falcao, el parcero de Colombia. Saludos a todos los amigos de Colombia. Que este es un jugador realmente pff, ha tenido un bajón horrible después de su lesión. Está regresando. Lo bueno fue que regresó con goles en el Mónaco y ahora lo trae el Manchester, que para mí personalmente fue una contratación bomba. La verdad no esperaba que lo, que lo fuera a contratar el Manchester United y menos a préstamo. Obviamente la cláusula es casi de 75 millones de, de euros, pero... Eh, llegó a préstamo, lo van a probar el Manchester está pasando una crisis horrible cuando por fin no va a jugar la Champions ahora se regresa un equipo que no va a jugar Champions entonces el sueño de, de Falcao se está alejando cada vez más ojalá clasifiquen este año vamos a ver cómo se mantuvo y pff, bajó, bajó a comparación del fut anterior y esto es lógico porque aún no sabe el nivel total que va a tener este jugador durante la temporada debido a su lesión, debido a que no, no ha regresado al 100 como pues, es es obvio porque pues llegó de, de mucho tiempo de, de recuperación, de, de tratamientos ahí con el, con el doctor. No pudo llegar al mundial y aquí se ve afectado en foot 15. Bajó dos puntos en su rating, pero aún así le alcanza para mantenerse en la posición 12 de este rating foot 15. Y vamos a ver en qué cambió. Bajó en en, bajó en rapidez un punto, se mantuvo en drible, se mantuvo en tiro de esa pierna privilegiada que tiene el Tigre Falcao, que le pega durísimo la pelota, bajó 14 puntos de defensa, que es bastante, supongo que es por el por lo cual ha bajado, y bajó en el aspecto físico durísimo, bajó casi 20 puntos en el aspecto físico. Realmente es una dura medida a comparación del año anterior, no sé por qué lo habrán tomado así este año, pero eso sin duda va a ser... Un giro en contra totalmente para Falcao, ya que en el Foot 15 y yo jugaba con él bastante, eh, con, con mis jugadores de liga francesa, era muy bueno porque era muy fuerte y le pegaba muy duro, y aquí bajó considerablemente su aspecto físico. Habrá que analizar aquí cómo llega el Tigre al Foot 15 Es una lástima, Tigre, donde quiera que estés te mandamos un abrazo. Y en el lugar número 11, y el final de nuestro video, es Robin Van Persie, este holandés que es bastante, bastante mamila, la verdad, Tipo que me cae muy mal, eh, personalmente no no me cae bien Robin Van Pérez y se me hace soberbio, se me hace bastante, bastante eh, creído este jugador, que incluso ya declaró que Falcao no tiene un lugar ganado en la en el equipo. En lugar de abrazar al equipo, o sea, lo distancias, ¿por qué haces eso? O sea, la verdad no se me hace un jugador que haya rendido lo que pagó el Manchester United por ello, su traspaso del Arsenal, se hubiera quedado con el Arsenal, se hubiera quedado a perder las copas con el Arsenal y no se hubiera ido a darle mala suerte al Manchester United. Pero bueno, vamos a ver cómo se mantiene en, en este rating. Y bajó, bajó un punto, qué bueno. Yo creo que en su casa sí, sí dijo, ay, güey, qué hice mal. Pero sí, bajó un punto a comparación del FUT14. Y se queda en 88 en su rating total. Bajó en velocidad, bajó en drible. Subió en tiro, que es una, es, es una, muy, buena, es una muy buena añadidura porque pegarle bien... Ese, ese aspecto de tiro para mí es muy importante porque si le pegan bien, puede notar desde lejos, puede notar de cerca, puede notar desde tiros muy, muy lejanos con mucha potencia, depende del jugador, pero subió un punto en tiro, bajó en defensa casi 16 puntos, lo cual sí es considerable, en pase se mantuvo, en el aspecto físico bajó un punto. Así que Robin Persi no, la, no le alcanzó mucho para, para mantenerse en estas listas de Foot 15, bajó un punto en su rating total a comparación del FIFA. 14. Y bueno, ese es un pequeño conteo regresivo para conocer al mejor jugador de FUT15 de este próximo FIFA. Así que por favor manténganse atentos a estos videos, seguiremos informándoles y llenando esta lista hasta llegar al número 1 y completar toda esta lista. Recuerdenlo, yo soy Cerecero, gracias por ver este video, suscríbanse a este canal y FIFA la vida.